Lo primero es tratar de encontrar el momento adecuado, así como un lugar cómodo y tranquilo. No todos los momentos son propicios, habrá algunos en los que la persona no se encuentre particularmente receptiva. Conviene situarse a la misma altura que la persona y crear un clima de confianza en el que se pueda hablar de todo, que la persona pueda expresar libremente sus emociones y preocupaciones. Usemos un lenguaje sencillo, con frases cortas y palabras fáciles de entender. Si vemos que no nos comprende, debemos repetir el mensaje con las mismas palabras. Esto facilitará que la otra persona lo asimile. Ahora viene lo difícil, escuchar activamente, prestando atención no solo a lo que dice, sino también a cómo. Esto tiene un gran impacto en el otro, porque se sentirá comprendido y se convierte uno en su persona de confianza, su conexión con el mundo. Merece la pena esforzarse en esto, ¿verdad?